Conductores que transitan por la carretera que comunica a los municipios de Villarriba y Arenoso que está en mal estado, tal y como se observa en las imágenes, piden a las autoridades la rápida intervención de la importante vía. Está, está destruido, ahí no hay carretera, está mala, mala también. Eso está todo malo, todo malo para allá. ¿Qué? Eso está todo malo, los no hoyos para allá, que aquí no tapan hoyos y la luz de la Salud, más lo de en cámara José Tifa para NTN, Joan Cordero.